Okay. <risa> oh, <wey. risa> ¿Qué pasaría si Tanjiro, Kamado y Daki tuviesen un hijo? ¿Eh? Sería mitad demonio y mitad humano Tendría la fuerza y destreza de ambas razas pero mejorado Sus cinco sentidos serían superiores por los genes de Tanjiro En especial la vista y el olfato y su mitad demonio sería increíblemente poderoso por los genes de Daki y el demonio de Tanjiro. ¿Qué carajo me importa?